Like a... Like a. Parámetros, límites. Todos necesitamos un poquito de eso para entender cuándo sí y cuándo no. Eso es lo que necesitan los perritos. Le debes enseñar qué sí debe hacer, qué no debe hacer. Porque a la cama sí, a los sofás no. Pero no debe ser a través de un vocabulario, una frase, un lenguaje común como el de nosotros. Debe ser a través de los límites, los parámetros. Pero con persistencia. Estoy seguro que una, otra, otra, otra vez. Seguro lo logra.